Vamos a dedicar este vídeo a los cuadriláteros. Primero vamos a ver los distintos tipos de cuadriláteros que hay junto con sus propiedades, de los cuales mucho seguro que os suena, y después vamos a ver cómo están relacionados unos con otros. Primero, antes de empezar, con distintos tipos de cuadriláteros, ¿qué propiedades tienen todos ellos en general? Pues como su nombre indica, cuadriláteros tienen cuatro lados, por lo tanto tienen cuatro vértices y cuatro ángulos. Antes no nos pasaba con los triángulos, pero con los cuadriláteros nos encontramos dos diagonales. Las diagonales, recuerdo que eran los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Además, en todos los cuadriláteros, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Una vuelta completa. El primer tipo de cuadrilátero que vamos a ver son los paralelogramos. Los paralelogramos en muchas ocasiones los llamamos también romboides. ¿Y por qué se llaman paralelogramos? Pues porque tienen dos pares de lados paralelos opuestos. Como los lados opuestos son paralelos, esto también hace que sean congruentes. Es decir, que tengan la misma medida y ángulos opuestos de la misma medida también. Además, una propiedad muy importante de todos los paralelogramos es que sus diagonales se cortan en partes congruentes. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, que las diagonales se cortan justo en el punto medio de cada una de ellas. El siguiente cuadrilato que vamos a ver es el rectángulo. Yo creo que al decir rectángulo a todo el mundo se le ha venido a la cabeza la imagen de un rectángulo, lo conocemos todos y tenemos bien clara cuál es su forma. Matemáticamente, un rectángulo es un paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales, es decir, rectos. No se le pide ninguna otra propiedad, es decir, no le pedimos propiedades como que tenga un par de lados iguales y otro par de lados iguales pero diferentes a los anteriores. No es necesario pedirle eso, las únicas dos condiciones son paralelogramo y ángulos iguales. Además, los rectángulos tienen una propiedad muy interesante que es que sus diagonales son congruentes, es decir, miden lo mismo. Esto no tenía por qué ocurrir en los paralelogramos. Siguiente cuadrilátero, el rombo. También lo tenemos en la cabeza. Matemáticamente, un rombo es un paralelogramo con sus cuatro lados iguales. No es necesario pedirle ninguna otra propiedad, que tenga los dos ángulos diferentes, que tenga... Los... nada más. Como peculiaridad de los rombos, es que sus diagonales se cortan de manera perpendicular, es decir, forman ángulos rectos, y que además esas diagonales son las bisectrices de los ángulos de donde salen. Y ahora, al cuadrilátero más famoso del universo, el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales y sus cuatro lados congruentes o iguales. ¿Qué propiedades tiene el cuadrado? Pues tiene bastantes. La primera de ellas, por ejemplo, que sus diagonales son congruentes, mide lo mismo, y se cortan en el punto medio, que además ese corte es de manera perpendicular, es decir, forman ángulo de 90 grados, y que esas diagonales bisecan, son bisectrices, de los ángulos de donde salen. ¿Empezáis ya a ver relaciones entre lo que hemos visto? Vamos a seguir. El siguiente cuadrilátero es el primer no paralelogramo que vemos, el trapecio. Los trapecios, si recordáis, son cuadriláteros que solo tienen un par de lados paralelos. Estos lados paralelos son los que llamamos la base, la base mayor y la base menor. Además, podemos distinguir distintas clases de trapecios según la forma que tengan. Por ejemplo, el trapecio isósceles tiene sus dos lados no paralelos iguales, el trapecio rectángulo forma un ángulo recto entre uno de sus lados no paralelos y uno de los que sí, y el trapecio escaleno es el trapecio que tiene sus dos lados no paralelos distintos. Estos nombres, si hacéis un poquito de memoria a los triángulos, se parecen mucho a esos, a esos mismos nombres, ¿no? Eso es porque lo podemos ver como esos triángulos, tanto isóceles como escalenos como rectángulos, a los que le damos un corte paralelo a una de sus bases. Y nos salen entonces los respectivos trapecios. Siguiente cuadrilátero, aunque la verdad que es que lo llamamos aquí, por hacerle mención, aunque no se utiliza mucho, que son los trapezoides. Los trapezoides son, digamos, los cuadriláteros en general. Son esas figuras que no tienen ningún par de lados paralelos. Y por último, un cuadrilátero que quizás no esperabais, porque no esperabais ninguno más, pero que también se estudia y tiene nombre, que son las cometas. ¿Las cometas, Juan Antonio? Sí. Las cometas son cuadriláteros que tienen dos pares de lados congruentes, es decir, que tiene dos pares de lados que tienen la misma medida, pero no son los opuestos, sino que son los contiguos. Es decir, esta figura que está aquí, como podéis ver, tiene forma de cometa. Las cometas también tienen propiedades interesantes, por ejemplo, las diagonales, son perpendiculares y la diagonal principal, que es la que va desde los dos lados iguales a los otros dos lados iguales, es una bisectriz de estos dos ángulos. Entonces, estos son todos los tipos de cuadriláteros distintos que podemos llamar, que podemos nombrar. Si os habéis dado cuenta, muchas de las propiedades que yo nombrando se parecen mucho uno a otro. Y esto no es por casualidad, esto es porque en realidad están muy relacionados unos con otros. Así que ahora lo que vamos a hacer es intentar ver cómo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar por los más generales, los cuadriláteros, cualesquiera, y vamos a ir haciendo grupos más pequeñitos según las propiedades que tengan. Entre ellas, las propiedades van a ser el paralelismo de los lados, la igualdad de los lados y la igualdad de los ángulos. Y vamos a ver cómo se va a ir creando una clasificación que lo relaciona a todos. Vamos a empezar con los cuadriláteros en general. ¿Tenéis uno en la cabeza? ¿Qué ocurre si hacemos que dos lados opuestos sean paralelos? Solo dos. Pues como podéis comprobar, nos sale qué figura, los trapecios. Entonces, esto quiere decir que si utilizamos la propiedad de paralelismo de los lados y forzamos a que tengan dos lados paralelos, solo dos, pasamos de los cuadriláteros a los trapecios. Esto quiere decir que los trapecios son una clase un poquito especial de los cuadriláteros, cosa que ya sabían. ¿Y qué pasa si cogemos los trapecios y esos dos lados que no eran paralelos también los hacemos paralelos? Pues nos sale un paralelogramo. ¿Esto qué quiere decir? Que los paralelogramos son, como ya sabemos, porque tienen cuatro lados, una clase especial de los cuadriláteros, pero además son una clase especial de los trapecios. Aquí ya la cabeza empieza a hacer echa humo. Entonces, agarraos porque vienen más curvas. ¿Qué pasa entonces si tenemos un paralelogramo y hacemos que sus cuatro ángulos sean iguales? A ver, Juan Antonio, un paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales... Ah, mira, ese lo hemos visto antes. Es un rectángulo. Y, bueno, ese tampoco era muy difícil. Nosotros sabemos que un rectángulo es un caso especial de los paralelogramos. ¿Esto qué quiero decir? Pues un rectángulo es un cuadrilátero, es un paralelogramo pero cuidado, ¿eh? que también lo podemos ver como un caso especial de los trapecios, ¿eh? que eso muchas veces no se ve, pero está ahí. Vamos a coger ese rectángulo y le vamos a pedir más todavía. ¿Y qué más todavía le podemos pedir, Juan Antonio? Le podemos pedir que tenga los cuatro lados iguales. ¿Y qué es un rectángulo con los cuatro lados iguales? Eso es un cuadrado. Un cuadrado es un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos iguales y los cuatro lados iguales, como habíamos visto antes. Entonces, esto nos quiere decir que los cuadrados son una clase especial de los rectángulos. Y de los paralelogramos y de los trapecios... ¡Uf, la cabeza! Si os resulta raro, podéis pensar que el trapecio es como el bisabuelo de los cuadrados. Así, quizá os resulte un poquito más fácil. Pero eso sí, todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Aquí solo vamos en una dirección, las relaciones no van en la otra. Vamos a volver a los paralelogramos, pero ahora vamos a tomar otro camino distinto. Antes le habíamos pedido que tuviera los cuatro ángulos iguales. ¿Qué ocurre si tenemos un paralelogramo y le pedimos que tengan los cuatro lados iguales? ¿Qué figura nos sale? Pues nos sale un rombo. Esto quiere decir que los rombos son una clase particular de los paralelogramos. De ahí es porque a veces se les llame a los paralelogramos romboides, porque son muy parecidos a un rombo, pero casi que no. Y vamos a seguir con ese rombo. ¿Qué pasa si al rombo le pedimos que tenga los cuatro ángulos iguales? Si a un rombo le pedimos que tenga los cuatro ángulos iguales, entonces tiene que ser recto, tiene cuatro ángulos rectos, cuatro lados iguales, un cuadrado. Hemos vuelto al cuadrado. Entonces, esto nos dice que el cuadrado es una clase de rombo. Si a vosotros os ha explotado la cabeza ahora mismo, imaginaos la cantidad de obstáculos que puede presentar esto para el alumnado de primaria. Y lo peor es que no son todos obstáculos epistemológicos, es decir, que vengan de la matemática como sí, de la geometría, sino que muchos son obstáculos didácticos, es decir, la culpa la tenemos nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces planteamos situaciones en las que, por ejemplo, preguntamos en esta figura que coloreemos los cuadrados de un color y los rectángulos de otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Coloreo todos de un color porque todos son rectángulos? ¿O coloreo los rectángulos de uno y los cuadrados de dos colores? Esos obstáculos didácticos hay que intentar evitarlos lo más posible porque son muy peligrosos. Entonces nos queda un poco de la clasificación. Vamos a volver al principio y principio, a los cuadriláteros. Y vamos a coger esos cuadriláteros y ahora les vamos a pedir una cosita nada más. Antes habíamos pedido que tuviera los lados paralelos. Vamos a olvidarnos el paralelismo y vamos a pedir que tenga lados iguales. Si pedimos que solo tenga dos lados iguales y que sean consecutivos, entonces lo que nos aparece es una especie de cometa que antes no hemos visto, pero se suele llamar cometa oblicua. Si a esta cometa oblicua que tenemos le pedimos que ya los otros dos lados sí que sean iguales, entonces sí que nos salen las cometas que habíamos visto antes. ¿Y qué ocurre si cogemos la cometa y en lugar de pedirle que tenga dos pares de lados iguales, le obligamos a que tenga los cuatro lados iguales? ¿Qué figura nos sale? Pues si lo pensáis, nos sale una figura que tiene los cuatro lados iguales. Y nos dan un poco igual los ángulos, pero sabemos que van a estar ahí ahí van a ser iguales 2 a 2. Eso es un rombo. O sea, hemos vuelto al rombo, a la clasificación que teníamos antes. Con esto, acabamos la clasificación de los cuadriláteros. Como veis, lo que hemos estado haciendo es construyendo poco a poco, exigiéndole distintas propiedades a la figura para ir explorando todos los caminos posibles. Y hemos visto que a una cierta figura, como por ejemplo el cuadrado, se la puede llamar de muchas formas. Entra dentro de muchas categorías. Entonces hay que tener cuidado con los obstáculos epistemológicos y didácticos que puede causar esta clasificación. Además, espero haber aclarado algunas de las propiedades que podría haber tenido un poquito difusa o haber exigido más de lo que se pedía a muchas y muchas de vosotros. Por último y como siempre, ¿Qué podemos utilizar para trabajar los cuadriláteros en el aula? Pues lo primero, podemos seguir utilizando los geoplanos y las tramas que estábamos utilizando hasta ahora. Siguen siendo un material muy útil para construir, para explorar las propiedades y ver qué podemos sacar de ellos. Además, podemos complementarlo con otros medios digitales, como puede ser GeoGebra, que habéis visto a lo largo de este vídeo en las imágenes que he ido colocando. Otro material muy interesante que ya vimos con los triángulos es el mecano. Con el mecano lo que podemos hacer es construir cuadriláteros y estudiar sus propiedades, sus diagonales, lo que les pasa a ellos, especialmente si colocamos gomas que representen las diagonales. Y también podemos ver propiedades como, por ejemplo, que los cuadrados son una clase muy especial de los rombos. Además, con el mecano se pueden estudiar otras muchas propiedades de los polígonos. Por ejemplo, ¿os habéis fijado en alguna vez que en las torres de electricidad, todas las figuras que aparecen son triángulos. ¿Sabéis por qué? Pues es porque los triángulos son figuras indeformables. Por mucho que empujemos, no se pueden deformar. En cambio, si tenemos un, cualquier otro polígono, sí que se pueden deformar. Entonces esto reduce la estabilidad de la estructura. Así que si tenéis que construir alguna vez algo que no pueda deformarse, como un puente o algo, que tenga muchos triángulos que lo soporten. Y esto es todo. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es utilizar lo que hemos estado viendo en los tres vídeos anteriores, los de polígonos, los triángulos y en este de cuadriláteros, para trabajar lo que serán las teselaciones, una serie de mosaicos en dos dimensiones y los movimientos rígidos. ¡Hasta pronto!